Una vez terminado nuestro tablero de comunicación, vamos a proceder a ejecutarlo en modo usuario desde AraWar Player. El manejo de Araboar Player en las dos versiones es muy sencillo. Una vez pulsemos en el icono nos aparecerá una pantalla de presentación, en la que observaremos que tenemos un icono para acceder a la configuración en la parte superior derecha. Al pulsar en el icono de configuración accederemos a todas las funcionalidades con las que podremos utilizar nuestro tablero. En este ejemplo, os mostramos la interfaz que aparece en la versión de Araboar para PC. La única diferencia entre las dos versiones es que en la versión de Araboar para dispositivos móviles nos aparece en la primera línea la posibilidad de utilizar voz sintetizada para todas las celdas, acción que sustituye las locuciones o las voces que hayamos grabado por la síntesis de voz de nuestro dispositivo. En este caso, lo que vamos a hacer es escuchar la locución asociada a cada celda. Como podéis comprobar, podemos seleccionar el idioma en el que queremos que se muestre la interfaz y distintas posibilidades de configuración que permiten seleccionar, personalizar nuestro tablero a las necesidades y capacidades del usuario. Activando o desactivando el recuadro de la izquierda, utilizaremos las opciones deseadas. Uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta durante la creación y el desarrollo de la aplicación fue que incorporara la opción de barrido, para que pudiera ser utilizada por personas con movilidad reducida y que tuvieran dificultad para pulsar sobre una celda concreta en la pantalla. Además de implementar esta opción, podemos activar distintas opciones. El tiempo de barrido en segundos. El color del marco que se sobrepone a la celda que está barriendo. Y la opción de acompañar el barrido con un sonido para solicitar la atención del usuario. En la versión de Araboar para PC debemos tener conectado un pulsador a nuestro mouse ratón, mientras que en el caso de la versión de Araboar para dispositivos móviles, basta con pulsar con la mano sobre cualquier parte de la pantalla para que se active el contenido de la celda sobre la que se encuentra el barrido. Una vez configuradas todas las opciones, pulsamos en aceptar y nuestra aplicación queda configurada con dichas opciones para las próximas veces que la abramos. Si queremos cambiar alguna de las opciones, volvemos a entrar en la configuración y la modificamos. Si volvemos a la pantalla inicial y pulsamos en comenzar, el sistema nos dirige a una pantalla en la que debemos pulsar en cargar tablero. En este apartado, vuelven a diferir las dos versiones. En el caso de Araboar para PC, tendremos que localizar la carpeta en nuestro ordenador a través del explorador de archivos. Y, una vez localizada, la abriremos y pulsaremos sobre el archivo denominado tablero comunicaciónxml En nuestro ejemplo, para cargar en pantalla nuestro tablero personalizado, vamos a abrir la subcarpeta Yo quiero y pulsamos en el archivo tablero comunicaciónxml Automáticamente nos aparecerá en pantalla con las opciones de configuración que hayamos seleccionado y podremos comenzar a utilizarlo. Yo Quiero Comer Manzana En este caso, hemos activado las opciones de barrido con un retardo de 2 segundos. Si volvemos a la configuración, podemos desactivar el barrido y volver a cargar el tablero para ver la diferencia en su funcionamiento. En este caso, el comunicador pasa a funcionar por selección directa, sea pulsando en una pantalla táctil o haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre la celda. Yo. Quiero. Beber. Zumo. En el caso de la versión de Araboar para dispositivos móviles, el proceso de seleccionar y cargar un tablero es más sencillo, ya que, al pulsar en comenzar, nos aparece la opción de cargar tablero y a continuación se listan automáticamente todos los tableros guardados en el dispositivo. Solo tenemos que pulsar sobre uno de ellos y obtendremos el mismo resultado. En el apartado de materiales del portal Arasac tenemos disponibles una gran cantidad de tableros elaborados por los usuarios que podréis descargar libremente. Para realizar una búsqueda rápida de este tipo de tableros utilizamos la pestaña tipo de material y seleccionamos Araboar. Pulsamos en buscar y nos aparecerá listado con todos los tableros disponibles en ese momento.